Hay toda una discusión teórica sobre este tema. Si la, la agricultura familiar, como decía el marxismo en el siglo XIX y siglo XX, iba a desaparecer, o sea, la agricultura tecnificada, la agricultura avanzada, iba a hacer que desapareciera la agricultura familiar. Y hay otros enfoques de, de, de más modernos, más contemporáneos, que dicen que no, que la agricultura familiar ha persistido en el... En, en los países capitalistas desarrollados del primer mundo y también en el nuestro, que hay casos específicos de agricultura familiar. El chacarero es un caso específico de agricultura familiar, que usa mano de obra familiar, que a veces alquila tierra y que también alquila el contratista, pero que, que bueno, que es familiar al fin. La idea fundamental que me planteé es de. Eh observar críticamente eh, los resultados de las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre del 2015, cómo repercutieron a nivel eh, local, quiénes fueron los ganadores y los perdedores de distintos procesos productivos que eh, tienen como marco geográfico de efectivización, espacios en el eh, país de significativa importancia. Me he propuesto publicar esta primera evaluación a partir de, de mitad de este mes y luego proseguir el análisis y sobre todo eh, recibiendo el testimonio de los mismos productores. Porque lo importante aquí eh, no es eh, hablar desde eh, un lugar privilegiado y hablar de... Eh, la mejoría de las economías regionales o las políticas que van a llevar al eh, desarrollo de la producción regional sin tener en cuenta cómo le va a cada uno. Complicado el futuro. No, uno no puede ser alarmista, pero no hay duda que uno de los conflictos que ha generado este modelo de agronegocio es justamente el conflicto con la agricultura familiar, que se ha traducido en la pérdida de, de, de, de, en el número de explotaciones este, que, de organización familiar. El, el dilema no es agricultura familiar versus ag, el, los agronegocios, sino que es agricultura familiar y los agronegocios. Lo que está claro es que se necesitan políticas públicas que apoyen el, el, el desarrollo de esta agricultura familiar.